Hola chicos, otra vez aquí de vuelta en este canal de Alien Beto este, Una vez más este, vamos a hacer una video reacción a... Parece ser que son las 30 curiosidades que no sabías de Guatemala Bueno, antes de reaccionar al video Quiero que pues, este, por favor, me ayuden me ayuden porque eso me ayuda bastante. En darle like y suscribirse a este canal. Entonces pues vamos a reaccionar una vez y por todas. Y bueno, para aquella gente que estudia en una escuela pública y todavía no sabe dónde está Guatemala, pues este.. ¿Qué dijiste, estúpido. Yo por ahí no paso. Ah, no se crean chicos, no es cierto, este, de hecho yo no terminé ni la primaria, este, de hecho, pues, ahorita, sigo cursando el kinder. ¡Wey! ¡No! ¿Qué le pasa a ese estúpido? Pues sin más que decir, ¡arrancamos con el video! Vamos a reaccionar y pues vamos a empezar a ver el video. Hoy veremos 30 curiosidades que quizás no sabías sobre Guatemala. ¡Comenzamos! Número 1. Guatemala es el país con el mayor Producto Interno Bruto de Centroamérica, pues cuenta con un PIB de alrededor de 68.763 millones de dólares, según el Banco Mundial, superando a países como Uruguay, Costa Rica o Panamá. Número 2. Hey. Guatemala posee muchas de las mejores playas de Centroamérica, desde muy oscuras de arena volcánica hasta arena muy clara, como en el mar Caribe, pues este país tiene salida al océano Pacífico y al mar Caribe, sí, aunque mar su Caribe, salida al Pacífico la es verdad, la más Javi, pues, extensa. Sale, este, Número 3. Pues, en Guatemala está la estela malla privilegio. vertical más alta conocida, la estela E, con 65 toneladas de peso, midiendo 10.6 metros de altura, incluyendo la parte enterrada. Número 4 la Gran Pirámide de la Danta es la pirámide más alta descubierta en Mesoamérica. Esta se encuentra en el Mirador, dentro del departamento de Petén. Se calcula que el volumen total de la construcción ronda alrededor de los 2.800 millones de metros cúbicos, superando por 200.000 a la es Gran verdad, Pirámide de Keops este, en Giza. Número 5. Este, la cadena internacional de, la de la tiendas de tienda de Starbucks, tienda, Starbucks ofrece café guatemalteco en la. la mayoría de sus cerca de 20.000 tiendas a nivel mundial. Número 6. Guatemala tiene a dos laureados por los premios Nobel, Miguel Ángel Asturias por el premio Nobel de Literatura y Rigoberta Menchú por el premio Nobel de la Paz. Número 7. Okay. Luis Von Ann es un informático, empresario y profesor de las ciencias de la computación en Estados Unidos. Este señor nacido en Guatemala es el fundador de nada más y nada menos que las compañías Duolingo, Captcha y Recaptcha. Camacho Número 8. Este... Guatemala cuenta Confirme con 360 este, microclimas, este, este y es que a diferencia sí, del de resto de Centroamérica, ah, en el facial. cual prevalece el seco, Guatemala posee Montaño. una amplia diversidad de condiciones climáticas, compuestas por la topografía, la temperatura, la humedad, la altitud, la luz y la cobertura vegetal de sus distintos territorios. Aún así es un país con un clima agradable durante todo el año, lo que le ha otorgado el calificativo de el país de la eterna primavera. Número 9. Guatemala es un país multilingüe. Además del castellano que es hablado en todo el país, cuenta con un total de 24 idiomas. 22 son idiomas mayas, más el idioma xinca y el idioma garífuna. Número 10. Guatemala Lógico. posee el pico más Lógico. elevado de Centroamérica, el volcán Lógico. Tacumulco, Lógico. con una altitud de 4.220 metros sobre el nivel del mar. Número 11, el instrumento nacional de Guatemala es la marimba. Su enseñanza es propiciada entre los niños de escuelas públicas y privadas para denotar la importancia que le da el gobierno a este instrumento. Además, ha sido utilizado por Apple para uno de sus tonos de llamada. Que bueno que el gobierno impulse y este apoye, eso está muy bien, me gusta. El lago de Atitlán es un lago que generalmente permanece bastante frío durante todo el tiempo, pero durante el amanecer la temperatura de este lago se eleva hasta estar templada, y no se sabe por qué ocurre esto. No sería revés. Número 13. La comida de Guatemala este. es muy variada. Entre sus platos más representativos podemos encontrar el jocón, el cajic, el pepián, los rellenitos guatemaltecos, los paches de papa, los tamales rojos o verdes, el pulique, la yuca con chicharrón, las enchiladas guatemaltecas, el fiambre, los chiles rellenos y las hilachas, por mencionar unos cuantos. Número 14. En 1909, el doctor guatemalteco Federico Lenoff fue uno de los primeros desarrolladores de lo que hoy conocemos como el café instantáneo. Número 15. Guatemala tiene el récord de poseer las procesiones de Semana Santa con las andas más grandes del mundo. No se sabe exactamente su peso, pero algunas de estas son cargadas por hasta 150 personas. Número 16. En 2001 arqueólogos descubrieron en San Bartolo el mural maya más antiguo del mundo, la estructura data de 100 años antes de Cristo. Número 17. Elaborar alfombras de acerrín es característico de los guatemaltecos Para la semana santa o las fiestas patronales de los departamentos Estas son para adornar el camino de las procesiones Esta tradición ha sido tan perfeccionada en el bonito, país ¿no? Que se pueden encontrar auténticas bonito, obras bonito, de arte Además que tiene el récord eh, mundial todo, por la alfombra de acerrín más grande del este, mundo que Número 18 Guatemala posee la mayor cantidad de coníferas maderables Este país es el mayor proveedor de madera para las guitarras Gibson, además del primer proveedor de teclas de madera de Yamaha. Número 19. En Guatemala están los sitios mayas más importantes de Mesoamérica, Tikal, El Mirador y Cancuen. Número 20. Los guatemaltecos se hacen llamar chapines, pero el origen del gentilicio es muy antiguo. Los chapines eran un calzado que usaban las mujeres de la aristocracia a principios del siglo XV y era asociada a la gente de poder y a los españoles. Este calzado fue llamado gachupín por los indígenas, comenzando a emplearse de forma despectiva entre los indígenas hacia los criollos e ibéricos. En esos mismos tiempos, la Capitanía General de Guatemala controlaba todo el comercio de Centroamérica, y en esos territorios, se empezó a llamar Chapines a la aristocracia de Guatemala y esto continuó hasta la independencia siendo que el resto de Centroamérica se refería a la gente poderosa de Guatemala como Chapines Los oh, okay. criados de Guatemala adoptaron curioso, con orgullo el, eh? el apodo ya que reflejaba en cierta forma su linaje y su categoría social Con el tiempo el apodo dejó de ser solo de la aristocracia y pasó a usarse como apodo para todo sí, guatemalteco y hoy en día para ellos es un orgullo llamarse Chapines que... Número 21. O sea, Guatemala Me se no independizó de España el 15 de septiembre de 1821 seres, sí, sí, sí. y tienen una forma muy peculiar de festejar dicho acto, pues antes de cada 15 de septiembre sacan la antorcha de la libertad. Este recorrido lo hacen escuelas públicas y privadas e instituciones de gobierno, la cual realiza un recorrido desde Guatemala hasta Costa Rica, pues esta conmemora la salida a todo galope de las personas que anunciaron la independencia de Centroamérica. Hasta Número 22. Rica. El Quetzal es, es la actual este... unidad monetaria de uso legal en Guatemala. Fue creada durante <risa> el gobierno del presidente José María Orellana en 1925, año que sustituyó al peso guatemalteco. El nombre de Quetzal proviene de su ave sí, nacional. Quetzal, Número 23. Brutal. Guatemala fue seleccionada por la BBC muy como uno bonito, de los mejores 10 destinos para vacacionar en el segmento cultural. Verde, Número eh. 24. El nombre de Guatemala es la traducción de la palabra Cuauhtlemallán, que significa lugar de muchos árboles, en el idioma náhuatl, idioma de origen azteca. ¿Y por qué es un idioma que no es maya? Pues bien, esto sucedió porque Pedro de Alvarado fue el encargado de conquistar los pueblos mayas de Guatemala, y para eso reclutó a guerreros tlaxcaltecas del centro de México, y estos hablaban náhuatl, bautizando así a estos territorios, y quedando con este nombre entre los españoles. Eso, Número 25. No, no hay sabía, varios no sabía, inventos no hechos por guatemaltecos que han aportado mucho a la humanidad, como son la Incaparina, la Biofilma XL1 y 2, el Café Instantáneo, el CAPTCHA y ReCAPTCHA, la Córnea Artificial, la Cajita Feliz, el Ecofiltro, el Mister Fuego, los Magic Lens y el teléfono celular Lucas, por mencionar unos cuantos. Número 26. Guatemala es el mayor exportador de arveja a china a Estados Unidos, el mayor exportador del mundo de cardamomo, el primer exportador del mundo de esquejes de Pascua, el primer proveedor de manufacturas de Centroamérica y el segundo exportador de azúcar de Latinoamérica. Bonito, Lo voy a seguir diciendo, Número 27. La avenida países. Reforma. Partes de la avenida Las Américas, y en especial los árboles de la Plaza Futeca Zona 14, se convierten en un verdadero concierto de aves todos los días al final de la tarde, donde multitud de cantos pueden alcanzar hasta los 15 minutos. Número 28, la guatemalteca Carmen Aldana rompió el récord de la colección más grande de artículos relacionados con gatos. Su propiedad cuenta con 21,321 productos y productos. el el 14 de marzo los gatos, de 2011. Sí, le los gatos, los Número 29, me, me, me el nombre completo la de, la de su capital, la ciudad de Guatemala oh. es Nueva Guatemala de la Asunción. Y si se llama Nueva es porque existió una antigua. Esta es Antigua Guatemala, que era la capital de Guatemala un, en tiempos de la bueno. colonia. Esta capital fue movida a Nueva Guatemala luego de los intensos paisajes, terremotos te lo juro, que arruinaron te juro, por, te juro, por tercera bonito, vez te la ciudad en menos de un Me siglo. Encantas, Número 30. Guatemala tiene tres patrimonios de la humanidad reconocidos por la UNESCO: los cuales son Antigua Guatemala, sí, el Parque obviamente. Nacional Tical y el Parque Arqueológico bueno. y Ruinas de Quiriguá. Qué bonitos paisajes también. hasta aquí el video de hoy este, no quiero hacer tan largo este, el video pero pues para dar mi, mi opinión personal este, bueno, más que nada más que nada este, yo quedé sorprendido por ciertas cosas que pues la verdad yo no sabía eh, y yo lo voy a volver a reiterar pero a mí me encantan ese tipo de paisajes ese tipo de paisajes se pueden apreciar por ejemplo en mi país en lugares como, pues sí, de hecho en frontera con Guatemala, en Chiapas, este, Oaxaca, Tabasco, todo el sur de México, este son paisajes que se parecen mucho. Se parecen mucho y este a mí ese tipo de paisajes me encanta y sobre todo montañosos, este un 10. Un 3. Un 3. Un 3. Un 3. Un un un Tengo hambre. Entonces chicos, yo tengo este una enorme curiosidad No sé si me puedan pasar un link del mejor video Para reaccionar a lo que es la gastronomía de Guatemala He visto uno que otro videíto no completo Sobre todo y también este he ido pues, a restaurantes guatemaltecos Y la verdad que... Quiero tener un video de comida para reaccionar Porque tengo mucha hambre partiendo de comida ahorita este, Entonces... Tú eres un puerco, porque eso es así. Chicos hasta aquí, espero que les haya gustado el video. Si les gustó darle un pulgar arriba y pues suscríbanse al canal. Ya saben les voy a estar dejando mi cuenta aquí abajo de Instagram, de Facebook, de Snapchat y pues este pues hasta un próximo video. Gracias.